Crear animaciones implica manipular imágenes tridimensionales complejas y ello puede someter a la mayoría de computadoras de escritorio a una presión para la cual no están preparadas. Para ello se necesita una PC capaz de soportar los programas más usados de animación digital. Es por eso que hoy te traigo una lista sobre los componentes de hardware que son necesarios en una PC de animación 3D. CPU El CPU o procesador es la unidad más importante de cualquier PC. Cuanto más rápido sea, mejor será la velocidad que obtengas al realizar cualquier tarea que requiera mucha potencia, como renderizar o editar videos 4K. Para crear animaciones, debes asegurarte de que tu CPU sea de gama media alta, así que debes estar preparado para gastar al menos unos 300 dólares en este componente. Lo ideal sería un Quad Core que opera 2.0 GHz como mínimo y que ejecute a 64 bits. El Intel Core i7 y el AMD Ryzen 7 3700X son unas buenas opciones. GPU La GPU o tarjeta gráfica es una especie de segunda computadora conectada a la placa base que se encarga de procesar las imágenes 3D. Es al mismo tiempo uno de los componentes más importantes para el trabajo pesado de la animación digital en 3D, así que necesitarás una GPU realmente buena. Una buena tarjeta de video permitirá a tu computadora realizar trabajos de modelado, mapeo y animación en espacios tridimensionales de manera estable. Asegúrate de que tu GPU para la animación 3D tenga al menos 2 GB de RAM. La NVIDIA GeForce RTX 2080 no tendrá problemas con ninguna de estas tareas. RAM La memoria RAM es la encargada de ayudar al CPU con el procesamiento de la información pero solo de los programas activos. Es como la memoria a corto plazo de tu PC, de manera que la RAM puede verse abrumada si hay muchos programas en funcionamiento o si estos programas requieren de una elevada potencia. Al contar con más RAM, puedes realizar múltiples tareas al mismo tiempo, acelerando tu ritmo de trabajo y productividad. Necesitas un mínimo de 8 GB para la animación digital, pero 16 GB serían lo ideal. Hay muchas marcas de donde elegir, pero el G-Skill RIP JAWS V Series DDR4-3200 es una opción confiable. Almacenamiento Tendrás que almacenar tus proyectos en un disco duro o SSD, así que necesitarás al menos un disco duro de 1TB. Esto puede parecerte demasiado, pero los proyectos de animación de alta calidad suelen ser bastante pesados y que podrías quedarte sin espacio antes de lo que te imagines. El Seagate Barracuda 2TB 3.5 7200 RPM es un buen disco duro que puedes utilizar para tu PC para crear animaciones. También puedes acompañarlo con una unidad de estado sólido SSD Samsung 960 EVO de 250 GB. Si estás buscando computadoras para gamers, diseñadores, arquitectos o cualquier otra profesión, no dudes en visitar la página de Spartan Geek. Ahí podrás encontrar las mejores workstations, así como también podrás pedir tu propio PC personalizada según tus necesidades y requerimientos. Y recuerden, si les gustó el video no se olviden darle like y suscribirse. Y déjenme en los comentarios si les gustó qué otro video quisieran que hiciera.